Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz, esa voz callada en tu interior que irradie y salga cada vez más, que puedas tú realmente sentir y vivirte desde esta forma, desde esta conexión, desde esta alegría. Para mí es un gusto saludarte, para mí es una bendición el poder estar aquí compartiendo contigo esta meditación de todos los miércoles que el día de hoy va a ser especial porque se la estamos dedicando a la luna llena. Estamos dedicando toda esta conciencia y toda esta energía a nuestra luna llena. Te pido por favor que si ya te encuentras conectada, conectado, por favor me regales muchos corazones, que me regales ahí en tus comentarios, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarme una tarde más en Almas en Conciencia. Y también te pido por favor que en la medida de lo posible puedas tú compartir esta meditación con más personas, con más amigas, amigos, eh, familia que, que tengas y que les encante este tema de las meditaciones, de los ángeles, de la luna, de la energía, de todo, bueno pues aquí está este programa, una opción más para ti, para que puedas tú eh, conectar, conectar con esa sabiduría que todos tenemos en nuestro interior, encontrar, encontrar esa voz, eh, esa fiel voz que está con nosotros. Y te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, te saludo desde la ciudad de Chicago, Illinois, en este momento. También... Eh, te pido por favor que me sigas en mis redes sociales Margarita Mercado. Así me vas a encontrar en Instagram. Me vas a encontrar en Facebook Margarita Mercado Oficial. Eh, así lo encuentras en Instagram y Margarita Mercado en Facebook y en YouTube. Igual el canal así se llama Margarita Mercado. No hay pierde Margarita Mercado. Así lo vas a encontrar. Ya vas a encontrar ahí muchos videos, eh, mucha información. Gracias a todos eh, los que ya se están aquí conectando. Así que por por favor, eh, síganme regalando muchos corazones. Regálame lluvia de corazones por acá para que llegue la notificación cada vez a más personas y que puedan compartir también este programa. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra meditación. Ya por aquí veo a varias y varios conectados. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Eh, bueno, pues vamos a iniciar con, con nuestras eh, meditaciones. Déjenme, vamos a poner nuestra música. Les recuerdo que esta meditación es mucho de tomar responsabilidad, es mucho de darse cuenta, es, son temas eh, importantes que ya se vienen trabajando desde este principio de mes. Ya venimos tomando eh, esa conciencia de todo lo que eh, venimos viviendo. Ya se viene tomando conciencia de muchas de las cosas por las cuales estamos pasando, que bueno, pues son temas a revisar en nuestro interior, son temas a trabajar en nuestro interior. Eh, se puede estar moviendo eh, situaciones o rompiendo situaciones de manera intempestiva, cambios eh, muy profundos en nuestro ser, cambios de trabajo, cambios en cuestión de la manera en que yo me vivía o me comunicaba con mi familia, eh, movimientos de mudanzas, cambios de lugar, eh, cambios de hogar, cambios de la manera en que pues, se llevaba la dinámica familiar, también pueden haber esos cambios, así que eh, algunos estamos dispuestos, disponibles para poderlos vivir y otros nos resistimos a poder vivir estos cambios. Y bueno, pues eso se ve mucho, muy reflejado en la manera en que nosotros nos estamos viviendo en este momento, así que eh, pues vamos a conectar con esta energía súper mágica, poderosa y eh, pues está aquí, está aquí toda, toda esta situación que, que nos está mostrando este, este cambio y que nos está invitando a hacer estos cambios. Así que eh, gracias a todos. Y bueno, pues hay que hacer esa reflexión, esa remembranza, a ver en dónde nos está impactando esta luna, porque seguramente ya vienes trabajando algún tema. Por ahí es como esa piedrita en el zapato que ya se viene manifestando desde días atrás y que todavía. A pesar de que vamos a vivir esta energía de la luna, todavía vamos a seguir algunos otros días más viviendo todo este impacto de la luna, ya que sí si viene a movernos todos los lugares en donde manteníamos como esa rigidez y bueno, pues nos viene a decir... Nada, nada es este fijo, todo se mueve, todo es en transición, todo es en cambio. Así que bueno, pues ahí está eh, todo lo que nosotros requerimos mover y tomar conciencia. Así que vamos a invitar también a la flexibilidad para este momento. Y ahora sí. Vamos a iniciar con nuestra meditación de esta noche, te voy a pedir que por favor, este, para poder iniciar con nuestra meditación en esta ocasión, siempre eh, les pido espalda recta y en esta ocasión vamos a venir nuestras palmas a la altura de nuestro pecho y ya después, posterior a eso, vamos a colocar nuevamente nuestras palmas eh, hacia arriba eh, sobre nuestros muslos, a la mitad de nuestros muslos para eh, poder hacer nuestra meditación. Y bueno, pues eh, ahora sí, si tienes tu incenso, tu vela, es tiempo de prenderlo, es tiempo de hacerlo. Así que toma una respiración profunda, contacta y pide que al encender tu vela también eh, tu ser reconozca y se alinee a la conciencia angelical. Eh, que a través de este humo del incienso también purifique tus pensamientos, purifique tu espacio en donde te encuentras y que eh, bueno, pues esto te va a ayudar a precisamente subir aún más tu vibración en este momento. Así que eso es lo que eh, vamos a pedir en este momento. Une tus dos palmas, cierra tus ojos. Vamos a contactar con nuestra respiración. Vamos a pedir que la fuerza, la magia angélica esté a nuestro alrededor. Mientras tu respiración se encuentra pausada y calmada. En cada inhalación vas a traer amor a tu cuerpo, a tus células. Y en cada exhalación vas a soltar y liberar todos los apegos, miedos, quejas, incertidumbre que traes. Exhala. Inhalas amor, paz, purificación en tu cuerpo, en tus células, en tu ser. Y exhalas todas las tristezas todo el miedo, la incertidumbre la exhalas y sueltas y liberas inhalas toda la pureza toda la paz y la tranquilidad de los ángeles y exhalas sueltas y liberas nuevamente todo el apego que tienes hasta las cosas, el control de lo que debería ser en tu vida y lo que no. Exhala. Inhalas nuevamente. Atrayendo cada vez más amor, cada vez más paz, curación, sanación para tus células. Una alta vibración te envuelve a partir de este momento, te circunda. La magia divina de los ángeles se encuentra a tu alrededor. Vamos a pedir el permiso a todos nuestros ángeles, maestros y guías. Nos ayuden con esta conexión de la luna. Y que esta conexión con la luna sea para nuestro mayor alto bien. Vamos a dar el permiso a nuestros ángeles de la más alta conciencia, de la más alta luz. Se manifiesten y estén con nosotros. Descansa tus manos y colócalas sobre tus muslos. Mantén tu respiración profunda, lenta, pausada y suave. Siente que con cada inhalación estás atrayendo cada vez más paz. Más armonía a tu ser, a tu corazón. Y con cada exhalación liberas cualquier preocupación, cualquier dolor en el cuerpo físico. Se comienza a liberar. Dejamos ir todos los viejos pensamientos. Los pensamientos de ayer, de hace una semana, de hace un mes, de hace un año, de hace cinco años, los liberamos. Como pequeñas jaulas en nuestra mente abrimos esas jaulas para que sean liberados. Los dejamos en libertad. Dejamos que vuelen que se trasciendan. Liberamos a las personas, a los pensamientos, a las situaciones. Las entregamos y las ponemos para nuestro mayor alto bien. Damos espacio, luz y cabida a la sanación y a la curación de nuestros ángeles a través de esta luna. Imagina, siente, que el día de hoy te encuentras caminando en una colina, en tonos verdes, el sol está a punto de meterse, Sigue el camino de la colina. En tu camino, un ángel en tonos verdes te extiende su mano. El arcángel Rafael se encuentra contigo en esta meditación. El arcángel Rafael te ayuda a subir esta coluna. Al subir esta colina, el atardecer va cayendo y la luna comienza a mostrar sus rayos. El arcángel Rafael te muestra una piedra tallada con algunos sellos angélicos en donde puedes sentarte a contemplar los rayos de la luna el arcángel Rafael extiende su báculo para formar una cápsula de sanación, curación cuántica Los rayos verdes esmeralda impregnan todo tu ser, tu campo espiritual, tu campo físico, tu campo áurico, transformándolo. Transformándolo en luz pura y directa. Y los pequeños rayos de luna comienzan a descender sobre el centro de tu cabeza. Estos rayos de luz... Al descender sobre tu columna vertebral, comienzan a abrir un campo de liberación. Deja que estos rayos de la luna, esta luna suave, con ternura, Puedan limpiarte, puedan liberarte de los miedos, de la incertidumbre, de la ignorancia de tu ser. Estos suaves rayos de la luna. Sientes esta calidez, Cómo va recorriendo tu cuerpo, tu cabeza, tu cuello, tu pecho, tus brazos, tu abdomen, tu vientre bajo, tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus piernas, tus pantorrillas, tus pies. tus dedos la planta de tus pies da el permiso que estos rayos de luna manifiesten toda su curación y su sanación en tu campo físico que cualquier pensamiento que no pertenezca a la luz y al amor divino esta luna tenga la capacidad de liberarlo esta luna ha venido a reemplazar todos aquellos pensamientos ideas fijas, puntos de vista que tenías con respecto a tu familia a tu pareja el significado de tu pareja el significado de tus hijos, de tus proyectos, deja que se los lleve y que a cambio traiga cada vez más luz y conciencia, más sabiduría para tu ser. Tal permiso que esta luna... Bañe todo tu ser, poco a poco, lentamente, vamos dejando que cualquiera que sea nuestra sanación se dé en este plano, en este tiempo presente. cualquier sanación y alineación que tengamos con nuestros ancestros pueda ser limpiada. Dejamos que estos rayos se expandan en nuestro ser, que nos ayuden a encontrar la mejor versión de nosotros mismos, que nos permitan visualizarnos de otra manera. y que al mismo tiempo nos permitan abrazar y soltar este dolor, esta carga, esta culpa, este miedo, esta incertidumbre de mi futuro, esta culpa del pasado, sea abrazada y liberada al mismo tiempo, reconocida por mi interior y suelta, reconozco y suelto, Reconozco y suelto, cada vez me es más fácil soltar con los rayos de la luna, cada vez me es más fácil asimilar los eventos de mi vida, cada vez me es más fácil comprender los eventos de mi vida y los puedo soltar. Los libero. Permito que la luna me llene de conciencia. Permito que la luna me llene de luz, de sabiduría. Siento que sus rayos, al impregnar mi ser, me dan otra perspectiva e interpretación de la vida. Permito que los ángeles de esta conciencia que me trae la luna curen e impregnen mi ser al mismo tiempo que respiro siento como mi cuerpo se relaja y entra en una nueva vibración una vibración cada vez más ligera cada vez más alineada al punto de creación cualquier padecimiento cualquier situación que esté llena de aprendizaje me es fácil soltarlo, me es fácil redirigirlo, asimilarlo, soltarlo y comprenderlo, me es cada vez más ligero este aprendizaje, con la ayuda de los ángeles y de la luna mis temas de vida son cada vez más ligeros mi instinto y mi voz interior afloran mi voz interior es cada vez más fuerte Mi guía es cada vez más fuerte. Imagina, siente y visualiza que en el centro de tu pecho nace una flor y que los pétalos se van abriendo, van brotando poco a poco. Así es como nace tu voz interior. Esta guía pura de los ángeles te ayuda te enciende te guía te purifica te muestra el camino del amor incondicional el arcángel Rafael te asiste te sana te llena de fuerza y vitalidad y te guía para manifestar cada vez más tu verdad en esta tierra como un ser de contribución, un ser que puede ayudar también a los demás con su presencia, con su paz, con su tranquilidad, ser un ejemplo en su vida Arcángel Rafael te guía para manifestar aún más tu misión y esa promesa que hiciste con Dios en el cielo se muestra cada vez más fuerte y más intensa mientras esta flor en el centro de tu pecho crece y se expande y gira para conectar con los rayos de la luna dirigiendo la única verdad esta luz te dirige esta luz te guía amplifica tus dones y talentos Amplifica tu compartir y tu servicio a la tierra. Vamos a quedarnos unos momentos cargando esta energía. Imagina, siente y visualiza cómo estos hilos de luz conectan contigo. Imagina y siente esta enorme y grande luna llena. Te llena de vitalidad y energía. Vamos a quedarnos unos momentos recibiendo toda esta energía en nuestro ser y en nuestra conciencia. Pon en intención todo lo que desees manifestar, todo lo que desees curar en este momento. Toma una respiración profunda en total gratitud con la luna y con los ángeles con la dicha y la alegría de haber sido escuchado, escuchada. Vamos a bajar de esa colina y vamos a seguir el camino que habíamos tomado para subir en ella. Y vamos a regresar y retornar nuevamente, nos levantamos de la piedra y comenzamos a descender en esta colina mientras el arcángel Rafael nos guía y nos ayuda a descender de esta colina. al retornar comenzamos nuevamente a tener la conciencia de nuestro cuerpo. Sentimos cada vez y somos más conscientes de los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nuestro oído, de nuestras sensaciones de nuestro cuerpo. Somos más conscientes del peso de nuestro cuerpo. comenzamos a circular ligeramente nuestros hombros, a abrir y cerrar nuestras manos, a girar ligeramente nuestros pies, gira ligeramente tu cabeza suave, lento y pausado. Sin dejar de sentir esta gratitud y esta alegría por haber conectado con los rayos de la luna, esta sanación que recibiste de los rayos de la luna. Y que esta energía se quede guardada en ti en tu ser, y que te ayude y sea de contribución para ti, que sea de curación, que sea de sanación. Agradecemos a todos los ángeles, maestros y guías que estuvieron presentes durante esta sanación, esta curación. Agradecemos a todos los seres de luz que se manifestaron, que nos mostraron el camino. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, lentamente vas abriendo tus ojos y cuando estés aquí y ahora, recuerda mandarme... Corazones para saber que ya estás aquí nuevamente conmigo. Y por acá les recuerdo que todavía pueden inscribirse a nuestra, a nuestra clase de ángeles que es justo el 25 de agosto. Iniciamos 25 de agosto, todavía estás a tiempo de inscribirte a esta Gran experiencia de poder estar con los ángeles, de poder eh, manifestar su luz, su verdad. Y escríbeme por favor qué tal te fue, cómo sentiste esta meditación. Eh, sé que para muchos de ustedes hubo como muchos movimientos y muchas situaciones eh, que ya se estaban dejando ver. Pero yo te recomiendo que hagas esta meditación varias veces en estos días y sobre todo el día de mañana. Eh, que puedas eh, trabajar con ella. Por aquí ya estoy leyendo a Luti, a Claudia Reyes, a Sharon, por ahí alcancé a leer a Sharon, eh, Marta Mayen, Silvia Kahn, Claudia Reyes, gracias, gracias por estar aquí al pendiente en las meditaciones. Angélica, gracias por estar aquí presente también. Yvonne, gracias Yvonne también por eh, estar aquí conmigo acompañándome. Norma, eh, dice Norma que se vio dentro de una gran pirámide de luz. Beli, besos Beli, gracias Beli por estar, socorro al faro, gracias también. Eh, de verdad, estoy en total gratitud porque ustedes... Eh, se encuentran presentes, gracias de verdad, eh, se los agradezco, gracias por, por compartir también porque esto ayuda a que cada vez más Almas en Conciencia se comparta este programa y que cada vez eh, se concentre un grupo más grande de Almas en Conciencia, que ese es el objetivo, llegar cada vez a más personas nuevas. Gracias Martita Valle por esas estrellitas aquí en Facebook, mil gracias. Eh, y para los que me ven a través del canal de YouTube, te recuerdo que en la descripción están todos mis datos. Por si decides tú contactarme, ahí se encuentran todos mis datos y con gusto eh, podemos trabajar de esa forma. Eh, para cualquier sesión con ángeles, eh, tarot sanación con registros akashicos.com. Eh, una armonización. Podemos trabajar vía online. Ahora sí que eh, gracias a toda la tecnología que, que está a nuestro alrededor, podemos trabajar de manera online. Así que eh, pues te invito a tener alguna sesión conmigo y contáctame. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en eh, mensajes tenemos mensajes del oráculo y del tarot el día jueves en la página Almas en Conciencia a través de Facebook Facebook Live de Almas en Conciencia por aquí nos estamos viendo el día de mañana muchísimas gracias a Lu Lu Navarrete gracias por acá ya estoy viendo a ver déjame ver qué dice dice buenas noches Maggie hice una meditación muy relajante me sentí muy ligera hubo momentos en que sentí que flotaba me cubrió una luz eh, verde esmeralda con tonos morados, ahora muy relajada gracias, Qué bueno me da mucho gusto eh, vamos a prepararnos para esta intensidad de esta luna y que bueno pues ya está, ya se está reflejando en todos nosotros eh, y bueno pues ahora sí muchísimas gracias, me despido deseándote que un ángel te lleve bajo sus alas te cuide, te bendiga, te proteja te llene de luz, conciencia, sabiduría amor, salud, perfección divina y también deseo que tu hogar esté plagado, lleno de ángeles, que se llene de armonía, de paz, de tranquilidad, todo tu hogar, que estén presentes siempre contigo. Gracias a todos, nos, me despido. Eh, les envío besos y amor con mucha luz, con mucha, mucho, mucho, mucho amor. Gracias por estar y nos estamos viendo el día de mañana al mediodía. Saludos, bendiciones, bye, bye.